EL SILENCIO DE UNA MUJER El silencio es la palabra más poderosa de una mujer, sabes que está herida, cuando calla, y decepcionada, cuando ignora. El silencio es una herramienta poderosa en la comunicación humana. A menudo se dice que el silencio es oro, y esto es especialmente cierto cuando se trata de la comunicación entre hombres y mujeres. Las mujeres a menudo se ven obligadas a mantener un silencio que puede ser malinterpretado por los hombres como una señal de debilidad o sumisión. Sin embargo, nada podría estar más lejos de la verdad. De hecho, el silencio puede ser la palabra más poderosa de una mujer. Cuando una mujer se siente herida o lastimada, su primera reacción puede ser el silencio. En lugar de expresar sus sentimientos en ese momento, ella puede decidir guardarlos para sí misma. Esto puede ser debido a una variedad de razones, puede sentirse vulnerable o temerosa de la reacción de la otra persona, o puede estar preocupada por el efecto que sus palabras puedan tener en la relación. Sin embargo, el silencio puede ser una forma muy poderosa de comunicación. Al negarse a hablar en el momento en que se siente herida, la mujer está enviando un mensaje claro de que sus sentimientos son importantes y que no está dispuesta a comprometerlos. Al hacerlo, está estableciendo límites claros y protegiéndose a sí misma de cualquier daño emocional adicional. Del mismo modo, cuando una mujer ignora a alguien, puede ser una señal de que se siente decepcionada o enojada. A veces, las palabras pueden no ser suficientes para expresar los sentimientos complejos que experimenta una persona. En lugar de hablar y arriesgarse a decir algo que pueda empeorar la situación, la mujer puede optar por ignorar al otro individuo como una forma de hacerle saber que está descontenta. Este tipo de comunicación puede ser difícil de interpretar para las personas que no están familiarizadas con la forma en que las mujeres se comunican entre sí. A menudo se asume que el silencio significa sumisión o debilidad, cuando en realidad puede ser un acto de fuerza y autoprotección. El silencio puede ser la palabra más poderosa de una mujer. Cuando una mujer se siente herida o decepcionada, puede optar por el silencio en lugar de hablar. Este acto de autoprotección puede ser interpretado erróneamente por algunos, pero en realidad es una forma de establecer límites y protegerse a sí misma. Al igual que cualquier otra forma de comunicación, es importante que las personas aprendan a interpretar correctamente el silencio y entender el mensaje que se está transmitiendo. Pero ¿qué hace que una mujer guarde silencio? ¿Qué hace que ella decida no decir palabra alguna en que ha sido lastimada para que guarde sus palabras y no diga absolutamente nada a nadie? Estas son las razones más comunes por las cuales una mujer se siente lastimada. Hay muchas razones por las cuales una mujer puede sentirse herida, lastimada o decepcionada emocionalmente. Algunas de las razones más comunes son. Infidelidad. La infidelidad puede ser una experiencia traumática y dolorosa para cualquier persona, pero para las mujeres puede tener un impacto particularmente fuerte. La sensación de haber sido engañada y traicionada puede hacer que una mujer se sienta herida y lastimada. Según Walter Rizzo, psicólogo y escritor de varios libros de autoayuda, la infidelidad es una experiencia que puede tener efectos profundos en la autoestima y la confianza en uno mismo. En su libro, Manual para no morir de amor, Rizzo señala que la infidelidad puede hacer que una persona sienta que no es lo suficientemente atractiva, interesante o valiosa para su pareja, lo que puede llevar a una baja autoestima y a problemas emocionales a largo plazo. Falta de atención o apoyo emocional, las mujeres pueden sentirse heridas o decepcionadas emocionalmente si no reciben la atención o el apoyo emocional que necesitan de sus parejas o amigos cercanos. La falta de atención y cuidado puede hacer que una mujer se sienta ignorada y no valorada, lo que puede afectar negativamente su autoestima y su capacidad para mantener relaciones saludables. En el poema, no te salves, de Mario Benedetti, el escritor uruguayo expresa la importancia de estar atentos a las necesidades emocionales de los demás. La frase, no te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, sugiere que debemos estar dispuestos a prestar atención y cuidado emocional a las personas que amamos. Comportamiento abusivo. Las mujeres también pueden sentirse heridas y lastimadas emocionalmente si son víctimas de comportamientos abusivos, ya sea físicos o emocionales. El abuso puede incluir insultos, críticas constantes, control y manipulación, y puede ser extremadamente dañino para la autoestima y la salud mental de una mujer. Según Paulo Coelho, escritor brasileño conocido por sus obras como El alquimista y Verónica decide morir, el abuso emocional puede ser especialmente difícil de detectar y superar. En su libro, Manual del Guerrero de la Luz, Coelho señala que el abuso emocional puede ser una enfermedad invisible, una plaga que destruye la confianza y la autoestima. Las mujeres pueden sentirse heridas, lastimadas o decepcionadas emocionalmente por una variedad de razones. La infidelidad, la falta de atención emocional y el comportamiento abusivo son algunas de las razones más comunes. Es importante prestar atención a las necesidades emocionales de las personas que amamos y asegurarnos de que estén recibiendo el apoyo y el cuidado que necesitan para mantener relaciones saludables y felices. Si has herido a una buena mujer, y lo sabes, y sabes que ella es una mujer especial, deberás pronto, remendar tus errores y hacer que ella te perdone. Pero, ¿cómo? Aquí te doy algunos pasos. Si has herido a una mujer emocionalmente, es importante que tomes medidas para reparar la relación y mostrar que ella te preocupa. Aquí hay 10 pasos que puedes seguir. Asumir la responsabilidad. Es importante que la persona reconozca su papel en la situación y asuma la responsabilidad por sus acciones. Esto significa aceptar que ha causado dolor y expresar remordimiento genuino por ello. Pedir disculpas. La persona debe ofrecer disculpas sinceras y específicas por el dolor que ha causado. Las disculpas deben ser sin excusas ni justificaciones y deben centrarse en el impacto que la acción tuvo en la mujer. Escuchar. La persona debe estar dispuesta a escuchar los sentimientos y preocupaciones de la mujer y mostrar empatía hacia ella. Es importante que la persona no minimice o invalide los sentimientos de la mujer. Respetar los límites. Si la mujer necesita espacio o tiempo para procesar sus sentimientos, es importante que la persona respete sus límites y no la presione para que vuelva a interactuar antes de que esté lista. Cambiar el comportamiento. La persona debe demostrar que está comprometida a cambiar su comportamiento y evitar acciones que puedan causar dolor o daño en el futuro. Tomar medidas para mejorar la relación, la persona debe tomar medidas para mejorar la relación y fortalecer la conexión emocional entre ambos. Esto puede incluir actividades como pasar tiempo juntos, tener conversaciones significativas y mostrar aprecio y gratitud por la otra persona. Pedir ayuda si es necesario, si la persona siente que necesita ayuda para abordar sus propios problemas emocionales o comportamientos problemáticos, debe buscar apoyo de un terapeuta o consejero. Ser paciente. La recuperación emocional no ocurre de la noche a la mañana. La persona debe ser paciente y estar dispuesta a trabajar en la relación durante el tiempo que sea necesario. Comprometerse con el proceso. La persona debe estar comprometida con el proceso de reparación y demostrar que está dispuesta a hacer lo necesario para reparar la relación. Mostrar amor y cariño. La persona debe mostrar amor y cariño a la mujer de forma regular para demostrar que se preocupa por ella y que su relación es importante. En su libro, Mujeres que aman demasiado, Robin Norwood enfatiza la importancia de que las personas asuman la responsabilidad por sus propias acciones y trabajen en sí mismas para mejorar sus relaciones. Paulo Coelho, en su libro, El Ságir, sugiere que el verdadero amor requiere paciencia, compromiso y trabajo constante. Walter Rizzo, en su libro Desapegarse sin anestesia, destaca la importancia de ser honesto consigo mismo y comprometerse con el cambio. Gary Chapman, autor de Los cinco lenguajes del amor, enfatiza la importancia de demostrar amor y cariño de manera consistente. Ahondado a este punto, Walter Rizzo también nos enseña algunas claves importantes para mantener una relación sana, evitando así herir a una mujer y perderla en el acto. Mantener una comunicación efectiva, la comunicación es clave en cualquier relación y es especialmente importante para mantener una relación sana con una mujer. Walter Rizzo sugiere que es importante que las parejas hablen de manera clara y honesta y que se comuniquen sus necesidades y deseos de manera efectiva. Respetar los límites personales. Es importante que las parejas respeten los límites personales de cada uno. Esto incluye respetar el tiempo y el espacio personal de la otra persona y no forzarla a hacer nada que no quiera hacer. Practicar la empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en los zapatos de otra persona y comprender sus sentimientos y perspectivas. Según Walter Rizzo, la empatía es esencial para mantener una relación sana con una mujer y puede ayudar a evitar conflictos y mejorar la comunicación. Cultivar la independencia emocional. Es importante que cada persona tenga una vida propia fuera de la relación y que no dependa completamente de la otra persona para su felicidad. Según Walter Rizzo, Cultivar la independencia emocional puede ayudar a fortalecer la relación, ya que cada persona se siente completa y satisfecha en sí misma. Mantener una actitud positiva. Mantener una actitud positiva y optimista puede ayudar a mantener una relación sana con una mujer. Walter Rizzo sugiere que es importante enfocarse en las cosas positivas de la relación y no obsesionarse con los problemas o las dificultades. Practicar la honestidad. La honestidad es fundamental en cualquier relación y es especialmente importante para mantener una relación sana con una mujer. Walter Rizzo sugiere que es importante ser honesto acerca de los sentimientos, deseos y necesidades y no ocultar nada a la otra persona. Practicar el respeto y la reciprocidad. El respeto y la reciprocidad son fundamentales en cualquier relación sana. Walter Rizzo sugiere que es importante respetar las necesidades, deseos y límites de la otra persona y actuar de manera recíproca en todo momento. Es importante saber que la comunicación de nuestros propios sentimientos también ayuda a no herir a una mujer. ¿De qué manera podemos construir una comunicación efectiva? Bien estos consejos será de utilidad. El rapor es un término utilizado en psicología y comunicación para describir la sensación de conexión y confianza que se establece entre dos personas. Se trata de un estado de sintonía y armonía que se crea cuando dos personas se comunican de manera efectiva y se sienten cómodas entre sí. Cuando se trata de comunicarnos con una mujer, el rapor puede ser una herramienta muy útil para establecer una conexión más profunda y significativa. Aquí hay algunos consejos sobre cómo usar el rapor para comunicarnos con una mujer. Presta atención a su lenguaje corporal. El lenguaje corporal de una persona puede proporcionar muchas pistas sobre cómo se siente y qué piensa. Prestar atención a su lenguaje corporal puede ayudarte a entender mejor sus necesidades y deseos y te permitirá adaptar tu comunicación para establecer una conexión más fuerte. Escucha activamente. Escuchar activamente es fundamental para establecer el rapor con una mujer. Esto significa prestar atención a lo que está diciendo, hacer preguntas de seguimiento y demostrar empatía y comprensión. Escuchar activamente es una forma efectiva de demostrar que te importa y que estás comprometido con la conversación. Encuentra puntos en común. Encontrar puntos en común puede ayudar a establecer una conexión más fuerte y significativa. Esto puede incluir intereses compartidos, pasatiempos o experiencias similares. Busca oportunidades para compartir historias y experiencias y demuestra interés en lo que ella tiene que decir. Utiliza un lenguaje similar al de ella. Utilizar un lenguaje similar al de ella puede ayudar a establecer una conexión más profunda y significativa. Esto incluye usar palabras y frases que ella usa regularmente y adaptar tu tono y estilo de comunicación para que se sienta cómoda y relajada. Sé auténtico. La autenticidad es clave para establecer el rapor con una mujer. No intentes ser alguien que no eres y no trates de fingir intereses o emociones que no sientes realmente. Sé tú mismo y demuestra tu personalidad única. De hecho, nuestro cerebro es capaz de poder generar conexiones importantes con una mujer, debido a que tenemos neuronas especializadas que nos permiten formar conexiones con alguien más. La empatía es la capacidad de entender y compartir los sentimientos de otra persona, y es esencial para fortalecer relaciones saludables y significativas. Las neuronas espejo... Descubiertas por el neurocientífico italiano Giacomo Rizzolatti, son un tipo especial de células nerviosas que se activan tanto cuando una persona realiza una acción como cuando observa a otra persona realizando la misma acción. Estas neuronas juegan un papel importante en la empatía, ya que nos permiten entender los sentimientos y emociones de otras personas al reflejar sus experiencias en nuestro propio cerebro. Cuando se trata de comunicarnos con una mujer, la empatía puede ayudarnos a comprender mejor sus necesidades y deseos y nos permite adaptar nuestra comunicación para satisfacer sus necesidades. Al escuchar activamente, prestar atención a su lenguaje corporal y demostrar interés en sus preocupaciones, podemos crear una conexión más fuerte y significativa. Además, la empatía también puede ayudarnos a resolver conflictos de manera efectiva. Al entender los sentimientos y perspectivas de la otra persona, podemos encontrar soluciones que satisfagan las necesidades y deseos de ambas partes. La empatía es fundamental en la comunicación efectiva con una mujer. Las neuronas espejo de Risolati desempeñan un papel importante en la empatía ya que nos permiten reflejar las experiencias y sentimientos de otras personas en nuestro propio cerebro. Al demostrar empatía y comprensión, podemos establecer una conexión más fuerte y significativa con las mujeres y construir relaciones saludables y duraderas. Vivir una relación sana con alguien y que ello derive en algo placentero para los dos es un reto. Porque generalmente vamos a lastimar, vamos a herir y es algo que no podemos evitar. Pero si podemos mitigar el dolor que causamos, intentando reducirlo, curarlo y compensarlo con otras cosas que harán que el dolor deje de ser intenso. Amar a una mujer supone un esfuerzo por darle a ella un lugar bello. Y termino este video citando un poema Pablo Neruda. Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde. Te amo directamente sin problemas ni orgullo. Así te amo porque no sé amar de otra manera.